Entonces, señores, ya entrando en materia con, con el globo de oro, eh, con los globos de oro, las nominaciones, ese, ese premio siempre se estrena, es el primer premio del año, que viene en el año y se estrena el Día de Reyes, uh -huh. pero ahora lo tenemos el 5 de, Eso es como de la, enero. Yo veo la sí, apertura, como, es como la apertura de lo que va a la pasar apertura, en, la, en, en los Oscars. Sí. Ahí ¿Cómo un, lo estás esperando en los Oscars? Sí, ahí pasa, porque esto es como un más o menos. Uh -huh. Esto es como es una, una antesala. Sí, sí. Una, antesala sí, que, una antesala de que, antes qué tú de crees sala. que va a pasar en los Oscars, algo así. No, exacto. Y antes de los Oscars también hay un premio uh -huh. que se celebra un día antes o dos o tres días antes, que es que se premia las peores películas sí, sí ay, ay, ahí Aran sí. es el líder líder y las 50 sombras de Grey cosa, la, la, la gente, <risa> pero Aran <Ana> <risa> es eh, líder eh, pero, pero la, la gente eh, Adel es como Robert no, no, sí. no pero la gente le gusta la gente va a ver uh, es de la muchacha que la película que se le olvida la cosa un día uh -huh. ese es el tipo Aran Sander y que hace tipo. toda esa película yo viendo. que siempre coge la misma gente yo estaba viendo una vez. me gusta la película que tiene una pelotica que es como un emoji un emoji un emoji ajá esa, digo, ¿qué tieto? No, él tira los... La verdad que decirle, a la Sander tira Es uno los de los tipos del cine. Eh, ¿De tira muchos clavos por del el cine. tipo, todo lo que tira lo pega. Lo o sea, pega. Lo que Ahora, pero que no sirven. no sirven. No sirven. Pero son... Pero uno la ve. Oye, ¿cómo la vida? Mm. Todas las vida. Ah, de Sander, ot no sirven, Otra uno que uno yo ve. fui a verla. Ay, oye... Eh, bueno, hay... la que tú dijiste de, de, de tipo de chamaquito, This is my boy. Y sí. tú relaciones con la, con la madre, con la maestra. Esa es una de ellas. Mira... Eh, yo fui a ver un clavo de él que le dan el cable cada vez que hay un ciclón. <risa> click. Son famosos. Click. Ah, eh. No, hey. Eh. Click. No, click. No, eh. da un buen mensaje. Sí, sí. Esa película, Click. Entonces, Tú sabes, da un buen mensaje. No, y todo el mundo como que se identifica ya, con ya esa película. Ya está idiotizado. En algún momento. Yo grababa esa a la porque la cosa, son porquerías. Pero sí. no hay más gente que, ve, que diga. Yo, a mí no me gusta la película de la A todo el mundo le gusta. Pero esa ese heavy, la que, la que se enamora, que la trata de enamorar. Para mí, la mejor de él es Golpe Bajo cuando están en la prisión. Mm, eh, bueno, que juegan, eh, para que mí juegan fútbol. Ah, que juegan fútbol. Para mí, es la mejor. Para, para mí, para mí, mí es Click. O sí. sea, esa película yo no, me la disfruto No, no. Esa, la, la, la que él es, es un jugador de fútbol y cae preso. Uh -huh. Entonces arma un equipo adentro de la casa. Para mí, la, la que más me gusta de él es Click. Y la otra es que él tiene como un anillo. eso fue un anillo de boda. Y se hace pasada de que Dios está casado mío. Hasta que encuentra una Que sí le gusta Y la tipa Ya se tuvo que fingir Una familia Y todo eso Muy buena eso Hay otra que es Happy Gilmore Donde él juega Ajá Porque el ahí fue que sacó el nombre de, de su compañía Juega golf entonces, es esa es otra que yo aguanto, soporto. Eh. No, no digas que lo, tú soportas. Tú soportas todas no, las películas no, no. de Ana Sanders. No, no, no, no. Que todas sean clavo, claro. Pero la gente sí. la ve como quiera. Sí, porque el, porque, sí. la, porque el, el aguador es un disparate. Pero el ¿verdad? aguador tú tu a verla y te da para <ríe> sí, verla sí, completa. Sí, bien, sí. El aguador, Dios mío. Bien, mamá, señores. Globos <ríe> de oro. Globos de oro, como les dije, viene ahora en, en enero. Y decir que hay películas, hay nominaciones ya, películas seleccionadas para competir. Por Este premio que, que es el primero del año y la primera película es 1917, que es una película de uh -huh. Tarantino. Esta película ver, ¿no? se trata de la Hay que verla, porque sí. tú sabes, no he podido, no he podido ver sí. esa, porque es ahí donde dicen que la hija de Jackie, de, de la hija de, de Bruce Lee, uh -huh. dice que pusieron a su papá un poquito pedante. Sí, siempre, sí, siempre. ella, ella no, le mol, no le gustó ese ching. Claro, ¿sabes? entonces siempre va a haber críticas de aquellos que conocen la historia porque siempre, como que le ponen un poquito más o le quitan Que ¿Qué le exagero? Porque Brully no era a, así. A que Brulli, como que, porque la película es de, de, de cosas que se trataban de Hollywood detrás de cámara. Entonces, como que Brulí se ve en ese, en ese momento un poquito. Eso sí, es tipo igualito. También igualito. tenemos otra nominada mejor, peli, mejor película de drama. Uh -huh. eh, este, esta primera categoría es. El irlandés. El irlandés. De Génesis. Yo lo dije, esa película va a competir. Mira, mira, mira. Esa película Ay, pues va si hay a competir. ¿Qué guasón ese disparate ahí para estar ahí? Pero disparate. disparate. Es un disparate. Yo te voy a decir lo siguiente, yo me eh. la voy a jugar aquí. Tú a ver, no. Comienza sí, a ganadores. Yo, yo me, la puedo, decir jugar los ganadores, ¿para yo me la puedo jugar, acá. claro. Pero tú también tienes que jugar. Acá. Grábelo. No, ¿Eh? no. Mejor ¿cómo película que no? de drama. Para mí, el, el irlandés, el Joker. Me el Joker. falta Joker. ver. Eh, unas cuantas de ahí, que la, me, ya es... ¿Sabes lo que yo que va a ganar? ¿Tú sabes como yo que va a ganar? Como mejor actor. Ahí es que se va a ganar. Si gana como mejor Pero actor. Pero como mejor película, no. Es que es mejor película no. que mejor interpretación del o sea, Guasón. Como actor, por la manera en que el tipo fue, se la va a llevar. Ahora, como como película, el islandés lo lleva. Ahora sí te el puedo decir... El, el demasiado duro el irlandés demasiado duro. Néstor, tú lo viste. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. como eso de que ya, ya, ya como asustado y que sí ya, ya, ya. La no, no, no, yo la vi entera tres horas que yo tengo que responder como ¿Eh? yo quiera pero no, las tres horas y media tú querendo. la viste Sí, es así que le pregunto a la gente. De que, de que ¿Y esta presión ves? de este tipo? Que viene que, que conmigo. Pero recordas. tú viste las tres horas y media. Ah, y no, no, ¿cuánto de, que... a, ¿De cuánto voy ¿Y ¿De cuánto la película? Sí, yo tengo Netflix, no. ahí queda la clave. Porque <risa> no. o sea, así no a todos. <risa> Ahorita tú estabas bien conmigo de que yo veo a <risa> sí, me quieren montar en presión. No, no, no. Al, pero, es que David tú tienes que entender, David. Pero David, mira, tú tienes que entender. Hay ¿Hay que, es que esa tres horas está justificada. Que es, justificada? Que tú, es que tú te gusta la película. Es que tú te estás enfocando mucho en las tres horas. Esa película pudo ver. Esa tres horas está justificada, viejo. Señores, pero yo. ¿Qué? Viene lo siguiente vi? A mí me gusta que hay un Joker, oye, oye, aquí, oye, oye, oye lo, yo, no, yo no he visto la Joker ¿Tú sabes por qué me no la he visto? Porque él me engaño ¿Tú sabes por qué no la he visto? Ah, Joker Porque él me engaño Yo la vi Cuando ah. él vino aquí que tres días Joker Y yo ¿De qué es esa película Que tú me estás hablando? Yo Y era Iguazón Si él me dice Pero eh, <risa> <risa> <risa> <"El risa> no es una Guazón. película En el 2000 <risa> Sí, en el 2019. Pero no hay una película después del Joker que haya causado más sensación. Sí, sí, sí. Pero que a veces la gente, mira lo que pasa. con La gente se identificó con esa película. Mira lo que pasa con la película de Pero en la fiesta de nosotros, gente había gente vestida de guasón. Hollywood entero. Ah, ¿quién? ¿Vestida de guasón? ¿Quién? Halloween. Halloween entero. Mujeres se vestían del guasón en Halloween. Ahora, ¿por qué Mira lo que pasa. Se pegó. Había gente que decía, y yo, el Guasón <risa> es lo mejor, sin siquiera verla. Ahora te voy a decir lo siguiente. Oye, había gente que decía, la mejor película de Guasón, y no la habían visto. Voy a decir lo siguiente, Ahora, no, que la este es pedacito buena, deberían buena, de subirlo aparte. Buena, Pero el irlandés es lo mejor. Oye, cara, oye. oye este pedacito oye. deberían de subirlo oye, aparte, oye. lo que yo voy a decir. Dilo. Sin la película del Caballero de la Noche del 2008, y la interpretación de Hugh Leier como el Guasón en esa película, esta del Guasón del 2019 no se hubiese pegado. Lo digo ¿Cómo sí, sí, no, no, porque la gente fue al cine a comparar guasones. ¿Tú te, no, tú te, tú te atreves ¿Eh? a decir que fue mejor que ella. La gente fue al cine. Pero tú te atreves ¿Eh? a decirle aquí a este público. No, no yo nunca que... he dicho eso. Ah, no, pero, pero pararme este aquí, no yo pararme. Este programa no si lo hizo. Este programa no lo hizo. Si tú dices, eh? independientemente de que esa película de Guasón está muy bien hecha, está bien, está nítida, porque se ve un antes de que el Guasón es, porque no fue que la vida de Guasón ahí. No, no. Ahí está una vida de, antes de, de, de ser el Guasón. Ahora, si tú me dices a mí que como Guasón, yo no estoy diciendo como... Como Guasón. Ese tipo le ganó a he Pero mira, no, yo me paro de aquí me pero voy. Es, es que te, decir una, te voy a decir lo siguiente. En español es español, He-Legers. fue el que hizo con, con Batman, el Guasón. Ah. Cuando tenía... O sea, que el tipo le metió el lápiz en la, el en la frente. El Guasón más famoso. Ya, ya. Okay, el ¿sí? Guasón más famoso. Ahí sí. Ah. Ya. <risa> es difícil. Entonces, señores. Eh, es que el Guasón de... Que se, de, se mató ese tipo, ¿no? Del 2019. El Joker del ¿Cuál fue que se suicidó? El del 2008 sí. Oye, Me dicen aquí Víctor Puntiel Está viendo el programa <risa> Dice que yo tengo aquí dije, el cine de contacto diario <risa> Eso es así eh, no, sí. eh. yo. Pero Lo que pasa es que en el programa de Víctor Él va a informar y como ustedes no le van a decir nada Tú sabes, pero aquí él va a ir a debatir de cine ¿Eh? No, pero eh, que estoy decir, hablando eh. con la razón. Yo le estoy diciendo... ¿Qué razón? Eso. Dime qué razón. Sin el, sin el guasón del 2008, esta película no habría tenido ese auge. Porque lo que tenía... Es que diciendo, todos los la los comparan. No, lo lo no, no. La, no, la gente fuera de los WhatsApp. ¿Por Porque entonces la del 2008 viejo, nunca Kurtiel, se habló de la razón eh, eh, él no se solió allá. No, no lo hace, no lo Lo que pasa es eh que, mira, desde que salió ese guasón, desde que salió ese guasón, del de 2008... Lo han comparado con todo, porque era difícil superar a Jack Dickerson. Pero ahí mismo tú estás diciendo lo que yo dije. Sin el guasón del 2008, este guasón del 2019 no hubiese tenido la popularidad que tiene. ¿Por qué? Porque la gente quería comparar guasones al cine. Por eso esta película de ahora tiene tanta popularidad. Aquí Vito te un mensaje. Dime Vito, dime ahora Vito. Que Génesis no leyó el mensaje completo. Yo le dije a Génesis y a de niño que él tiene ahí el que más sabe de cine de la región del nordeste. De contacto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Sin leer un papelito ni nada. <risa> <risa> Aquí yo no leo. Saludos para mí, Además, hay que ver otra cosa. Pero tú tienes que entender eso. Siempre lo va a. Todos los guasones lo va a comparar con ese, con el de Hay que ver otra cosa. ¡Ah! El guasón del 2019. El mejor guasón, concho. El guasón del 2019 simplemente el, tuvo. El un de Pimentel. Mira la porquería. <risa> no, no, no. ¿Sabe quién quería poner por encima? ¿Sabe quién quería poner por encima a Leyes? Óyeme. No los críticos, lo, la gente de comida. Vamos porque se parecía un chin al cómic de, de la serie. Jack Nicholson. No. Jack Nicholson no, porque será el mejor guasón en ese momento. Hasta sí. que llegó Gilles ¿Y quién? ¿Pero el que hizo en la vaina con Harley Quinn? Harry Leto. Oye, oye, un disparate. No, no, no, del Escuadrón suicida, no, ese tipo no. Señor, ese tipo un sal, un Fue saludo. el guasón más desabrido Llega de todo lo el tiempo. Era sabe de, de cine, era lo que vea Roberto. ¿Qué sabe? llena de cine. Ahora, viene lo siguiente. sabe guasón de cine. Para que cerremos, con lo del guasón. Atención a él. Era de pimentel. Para que cerremos con lo del guasón. El guasón de ahora, del 2019, tuvo una pequeña participación como el Joker, o sea, como guasón. Ya fue en la parte final que él de verdad encarnó Se, ya salió el, guasón. el guasón. De verdad lo encarnó. Ahora, él, hay que verlo en una película no, con Gileye, no. ya Hileye hizo desarrollado el... como el guasón. Porque eso fue lo que no pasó. No va a ser igual. ¿Eh? Hileye. Claro que jamás va a ser igual. Es Gileye jamás. No, nunca. Ni el mismo Gileye podía hacer una interpretación igual. Puede hacer la mejor. O similar, pero nunca igual. Mira, la única forma de que a él lo comparen al lado de Gileye será si él gana el Oscar este año. Si no ganó el Oscar este año, él va a, ser, va a pasar como el otro guasón. No, no, no. Yo entiendo, yo entiendo un que, que a pesar de que son guasones los dos, tuvieron roles diferentes en la película. Porque como te dije, el guasón del 2000. Hombre, hay un pedacito el, el el guasón guasón de Guasón eh, de, de, de, de Joaquín Fénix. Tuvo un desarrollo como persona. Y luego como Guasón. O sea, la película sí, sí, entera bien. trata... Ah, que okay. ese fue de cómo, ahora. Como ¿eh? los trastornos de familia. cómo la sociedad lo golpeaba. Y cómo todo eso lo llevaron a ser el Guasón. O sea, fue una transformación que... El Guasón ver, es bueno o malo. película okay. del 2019. Ahora, ya en tiempo atrás, en el 2008, con Hilliard, ya era Guasón. Ya era un tipo malo. Ya era un tipo ya que un loco así porque como todo este muchacho, es ¿no? porque todo es parte de un plan. Lamentablemente. Ahí sí hay ahí sí hay talento. Demasiado talento. También hay que reconocerle a Lair que, no que a pesar de compartir sí, sí eh, villano con la mafia de, de, de ese momento con el mismo. Más que te va a ganar como eh, mejor película de drama, diving, Entiende eso. Como mejor no no es la mejor Dios, película de drama. Vamos. Señores llegó el final porque el, que el hombre coge cuatro horas. No, no, pero aquí no finales. me dejan. Aquí ni Bumper. Oye, que no, no lo dejan. No, no, no, no, <risa> por eso Que, ¿que a no lo el de dejan, Victor, señores. Que a mí me ponen Bumper. Hasta y mañana. Y digo, pero aquí, tú sabes, aquí ni Bumper pero me ponen. Pero aquí pone. te dan los números. Es mi nombre. Ni nombre la <risa> Hasta mañana, mañana. Nos vemos. Un abuso aquí en este programa.